Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz domingo para todos. Tercer domingo de Adviento, domingo conocido como el Gaudete, el Gozo, el Gozo en el Señor. Ya casi, ya casi llega nuestro Señor, incluso nuestra corona de Adviento hoy va a tener un signo muy especial porque la corona de este domingo, la vela de este domingo, la corona es rosada. Los ornamentos sacerdotales también pueden ser rosados, que expresan el gozo del ya la proximidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos regala, por este domingo. Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este tercer domingo encontramos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntar. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió: Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Miren los que visten con lujo y habitan en palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo que sí. Y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hay una pregunta que le hacen a Jesús en nombre de Juan. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no responde si sí o si no. Sencillamente digan, vayan y cuenten lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Y creo que ahí, queridos hermanos, el proceso de conversión no es, no es de palabras, es de obras. Las palabras pueden contar y podemos decir muchas cosas. Pero la conversión tiene que dejarse ver en actos, en actos concretos. Vayan y díganle, cuéntenle lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Señor Dios Todopoderoso, permítenos concretar nuestra comprensión, el cambio de vida. Permítenos, Señor, gozarnos de tu presencia y tu amor. Gracias, Señor, por lo que nos das, por lo que haces en nosotros. Amén. Recuerde, queridos hermanos, participar, celebrar de la Eucaristía en su parroquia. No se quede sin la Santa Misa. Feliz Domingo para todos.